Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos para mi canal. Hoy les quería contar cómo hacemos para calcular un grupo de electrógeno para una casa. En el caso del cálculo de un grupo de electrógeno vamos a utilizarlo solamente en un momento de emergencia. Por eso no vamos a hacer un cálculo total de toda la casa porque no vamos a alimentar toda la casa. El gasto que tendríamos en ese caso sería muy grande y el cálculo que tendríamos que hacer sería bastante más complicado. Si yo necesito realmente utilizar un grupo de electrógeno porque quiero abastecer toda mi casa, lo que me conviene hacer es traer una empresa que se dedique a ese tipo de productos y que ellos mismos hagan el cálculo del factor de simultaneidad, la potencia, un montón de conceptos que no vamos a ver en este video. La idea de este video es ver cómo hacemos para elegir un grupo de electrógeno solamente para un caso de emergencia. Este grupo en particular me sirve para abastecer, por ejemplo, tres heladeras, una bomba de agua, dos o tres lámparas LED y algún que otro ventilador chiquito. No más de eso. La idea es salir del apuro. Nada más que para eso. No es para tener toda la casa conectada, ni poner aire acondicionado, ni nada por el estilo. Mi recomendación es elegir un equipo que no sea ni demasiado chico, ni demasiado grande. Si es muy chico, no me va a abastecer todo lo que yo le conecte. Si es muy grande, el problema que voy a tener es que voy a tener un gasto de combustible muy elevado, el ruido que voy a tener va a ser muy grande. Este grupo electrógeno es de los más baratos, son de los, de los chinos. Hay otros equipos que ya son japoneses, que tienen otro tipo de tecnología, otra potencia y la particularidad que tienen ese tipo de equipos es que son bastante más silenciosos para poder usar el grupo electrógeno necesito tener en cuenta varios aspectos el primero y fundamental tengo que utilizarlo en algún lugar muy ventilado este equipo produce bastante calor y produce gases de combustión el equipo funciona con nafta super es un motor de cuatro tiempos por lo tanto solamente le tenemos que poner nafta no funcionan con mezcla como los viejos equipos que trabajaban con el aceite de dos tiempos que había que preparar la mezcla, la proporción este equipo en particular y la mayoría de los equipos actuales son todos de cuatro tiempos la nafta es solo para el funcionamiento tiene un cárter como cualquier motor de cualquier vehículo lleva aceite para lubricar sus partes internas pero no tiene nada que ver con el combustible ni el aceite que llevaban los viejos motores de dos tiempos para poder utilizarlo yo recomiendo utilizar siempre un alargue y no enchufar un alargue a la instalación eléctrica. Hacer un sistema totalmente independiente. En muchos casos lo que solían hacer es utilizar un alargue con dos puntas machos. Eso no lo recomiendo para nada porque es sumamente peligroso porque vamos a tener las patas que quedan afuera voy a tener la tensión que me va a estar generando el grupo electrógeno. Otro tema que hay que tener en cuenta es que si yo enchufo en cualquier parte de la casa este alargue no sé si en ese tramo los cables son gruesos, son finos por ese motivo ni me meto en hacer ese tipo de cosas raras. ¿Cómo conviene conectar el grupo electrógeno? Vamos a ver que de este lado a ver de dónde es, de acá tenemos dos tomas normalizados para 220 volts, 10 amperes cada uno o sea entre los dos se supone que soportan 20 amperes lo cual no es tan cierto el toma soporta 20 amperes pero tiene una protección con un valor o una llave de corte una llave termomagnética que protege de cortos cortocircuitos y sobrecargas si yo le pongo algo que el equipo no puede llegar a soportar lo que va a pasar es que salte la llave porque el equipo entiende que está sobrecargándolo. Para que no se queme nada, se acciona la llave y me quedo nuevamente sin alimentación. El grupo electrógeno funciona, en este caso particular, con una batería y con un arranque eléctrico. Lo más probable es que cuando el equipo lo tenga que poner en marcha, no funcione porque la batería se quedó sin carga. Para eso hay que hacer un control periódico de la batería, del nivel de aceite y fundamental tratemos que no quede nafta vieja en el tanque para que no se pudra. Porque como es un equipo que, vuelvo a repetir, lo vamos a utilizar en una situación de emergencia, necesitamos tener siempre el equipo para darle arranque. Lo recomendable es que una vez por mes por lo menos lo pongamos en marcha un rato, lo hagamos calentar un poquito lo volvamos a apagar. De este lado del equipo tenemos una llave de paso de combustible, la cual antes de parar el motor nos conviene cerrarla, cortarle el paso de nafta y que el carburador quede vacío. Acá abajo en el carburador tenemos un tornillo para purgar la nafta que nos queda en la cuba. Estas cosas no es para hacerla todos los días, simplemente es para tenerlo en cuenta a la hora que lo tengamos que usar. Todos los grupos vienen con su instructivo y realmente son muy fáciles de operar. Mi recomendación para este tipo de equipos es que si se le va a dar un uso muy esporádico no inviertan en un grupo demasiado costoso por el uso que se le va a dar. La idea de poder trabajar con estos equipos es abastecer solamente el momento en donde nos quedemos sin electricidad. La idea es tener la heladera funcionando y que de esta manera no se nos echen a perder todos los productos que tengamos adentro. Si me preguntan a mí qué equipo compraría yo, yo compraría cualquiera de los equipos de los denominados chinos, cualquiera de las marcas que son las más económicas, que son simplemente para un uso esporádico. Yo no invertiría en un equipo japonés en donde si bien su tecnología es mucho mayor y son mucho más silenciosos, la relación costo-beneficio no sé si se justifica. ¿Todavía no te suscribiste? Activa la campanita y compartí. Datos a tener en cuenta de este grupo electrógeno, tiene una capacidad de aproximadamente 12-13 litros de combustible. Acá dentro del tanque tenemos un filtro que nos va a permitir filtrarle todas las impurezas a la hora de cargarle nafta. Este filtro, si llega a estar sucio, se saca, se limpia y se vuelve a colocar, simplemente va apoyado en la boca. Algunas de las características de este equipo es que soporta una potencia máxima de hasta 3000 watts. El fabricante me indica que puedo conectarle una carga máxima de 2500 watts en forma permanente. ¿Cómo hacemos para poder ponerlo en marcha? Lo primero que vamos a hacer con este equipo es verificar que tenga combustible en el tanque. En algunos casos viene un indicador de combustible para saber qué cantidad tenemos. No se recomienda tenerlo lleno para que si yo lo tengo que apagar antes no me quede nafta en el tanque durante mucho tiempo. La nafta no debe estar más de un año dentro del tanque porque si ya pasa más de un año ya pierde toda su eficacia y empieza a tener un olor a podrido característico. Nos va a tapar el carburador y no nos va a funcionar de la forma correcta. Una vez que le pusimos nafta al tanque lo primero que vamos a hacer es abrir la llave de paso para que llegue el combustible a llenar la cuba del carburador y de esa forma va a poder arrancar yo lo que suelo hacer es antes de ponerlo en marcha la primera vez es verificar que no pierda por ningún lado porque a veces la cuba si se traba el punzo que es la válvula que corta es un flotante que corta el nivel de nafta y desborda empieza a tirar nafta por todos lados entonces para que no sea peligroso lo primero que vamos a hacer es cuando abrimos la llave Verificamos que no chorree, que una manguera no esté reseca, que no tenga ninguna pérdida de nafta por ningún lado. El segundo paso es ponerle el cebador para el arranque, cambiarlo de posición desde la posición eh, normal, lo llevamos a la posición de cebado, para que esto haga que entre más cantidad de nafta que de aire. Esto nos va a permitir que el motor arranque rápidamente y una vez que el motor está en marcha, Sacamos el cebador y lo dejamos calentar un rato. Para ponerlo en marcha lo que tenemos que hacer es tirarle de esta soga que tenemos de este lado, que tiene un resorte que la recupera automáticamente. Estos sistemas retráctiles son parecidos al sistema de una patada de una moto. La única diferencia es que tenemos una soga en donde nos va a permitir darle el impulso inicial para que el motor se ponga en marcha. En este caso, que yo tengo un arranque eléctrico, si la batería está cargada, le ponemos la llave. Lo ponemos en contacto y seguimos avanzando la llave como si fuera un auto. De la misma manera le damos arranque y cuando arranca soltamos la llave. De esta manera queda funcionando sin ningún problema. Los grupos electrógenos no tienen un acelerador en donde yo puedo regularle la velocidad del motor. Tiene una regulación centrífuga en donde se va regulando automáticamente en función a la velocidad que me va dando el eje. Se acelera o se desacelera según se necesita. Este regulador automático nos permite mantener la frecuencia de alimentación que en nuestro país, en Argentina, es de 50 ciclos por segundo. Eso se logra con una velocidad de motor de 3000 revoluciones por minuto. Lo dejamos funcionando dos o tres minutos para que vaya tomando su temperatura de trabajo. Una vez que pasa esto, recién ahí podemos llegar a conectar en estas tapitas, en el enchufe, el alargue que nos va a llevar la alimentación directamente hasta el elemento que nosotros queremos alimentar. ¿Le podemos poner una zapatilla? Si sí, se puede poner una zapatilla para distribuir. Lo que no podemos hacer es una guirnalda de una zapatilla con otra zapatilla y otra zapatilla. Esto sería bastante inseguro y el problema que podemos llegar a tener ahí podemos tener falsos contactos una vez que tenemos el alargue alimentando el elemento que queremos hacer funcionar lo que vamos a hacer es levantar esta llave que tenemos acá y de esta manera ya vamos a tener alimentación en el toma el toma me va a dar una alimentación tal cual tenemos en la pared de nuestras casas con la particularidad de que no nos podemos exceder de una potencia por ejemplo si yo quiero alimentar tres heladeras lo que voy a tener que hacer es conectarlas en forma escalonadas todos los motores en el momento de arranque tienen un pico de 7 veces la corriente nominal entonces la corriente en el arranque es bastante elevada pero solamente en el momento de arranque lo que me conviene hacer es conectar una heladera una vez que arrancó, conectar otra, una vez que arrancó, conectar la otra. Esto en el momento de iniciar el proceso, porque una vez que arrancaron las heladeras, pararon y vuelven a arrancar, es muy difícil, prácticamente imposible, que las tres heladeras arranquen exactamente en el mismo momento las tres juntas. En el caso que quiera conectar varias lámparas LED, no voy a tener problema porque las lámparas no tienen una corriente de arranque. Puedo conectar todas las lámparas a la vez. Siempre y cuando no me pase de la potencia máxima. Por ejemplo, si tengo lámparas de 30 watts cada uno, o lo más común por ahí de 15, si yo puedo conectar 10 lámparas, 10 lámparas tengo 150 watts. O sea, lo que puedo llegar a conectar con este grupo electrógeno es hasta un máximo de 100 lámparas para estar tranquilo. Fíjense que tenemos una potencia bastante elevada para poder alimentar. Este grupo electrógeno tiene la posibilidad también de tener una salida de 12 v para poder cargar, por ejemplo, una batería de un auto en el caso que lo necesitemos. No necesito tener un cargador, esta tiene la función cargador directamente. 12 v de corriente continua, positivo, negativo. Este es el interruptor termomagnético que me va a proteger el equipo. Enchufe 1, enchufe 2. Cuando funciona uno, funciona el otro. Están los dos conectados en paralelo. Burro de arranque, que funciona con la batería. En el caso que tenga carga, ¿no? Si bien la idea del video es cómo elegimos el grupo de electrógeno, vamos a hacer una probita para que vean cómo hacer el arranque. Primer paso, dijimos, grifo de nafta abierto. Ponemos el cebador. Último paso, contacto, si no, nos va a arrancar. Y por último, un poquito de soga. Ahí lo pasamos. Se apagó solo por falta de nafta. Retiro la llave, queda sin contacto. Si ustedes no se animan a hacer el mantenimiento anual, hay casas que se dedican a esto. Se lo llevan una vez por año, le hacen el chequeo anual, lo revisan, las mangueras está todo bien, bujía, aceite. Y siempre van a tener el equipo en buen estado para arrancar con un sogazo cada vez que lo necesitan. El fabricante siempre recomienda que esté bien nivelado por los niveles de los fluidos de aceite y de combustible. Este equipo en particular tiene un sensor de falta de aceite, si se queda sin aceite no arranca, van a estar dándole, dándole, dándole y el equipo no va a arrancar. Como podrán apreciar acá hay un poco de olor, ya me está afectando un poco la garganta, no es recomendable para nada que lo utilicen en interiores. Acá hicimos solamente una prueba. Y sirve nada más que para eso. Si voy a utilizar el grupo electrógeno, lo utilizo en un jardín, en un patio, en un lugar abierto para que ventile. En esta parte, como tengo el caño de escape, esto es el lugar donde más va a calentar. Por eso nos ponen una rejilla para que no nos quememos. Ustedes no pueden sentir acá el calor, pero el calor en este ratito que estuvo funcionando es bastante importante. En la parte de atrás en la malla, queda más protegido. Pero acá de este costado, donde salen los gases, está muy caliente una última cosita nunca pero nunca se les ocurra reabastecer o recargar el tanque de combustible con el equipo funcionando conozco casos en donde se han prendido fuego casas por hacer esa operación nunca lo hagan ni se les ocurra acá tenemos mucho calor al lado del escape Nunca lo haga Bueno, como siempre, espero que les haya gustado el video. Ya saben, si les gustó, denle un like, compartan, activen la campanita si se suscriben para que les lleguen las notificaciones de lo que vamos subiendo. Muchas gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en el próximo.